Como tal, regula lo que es el derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales que han pasado a la autoridad de cosas juzgadas. Esto se encuentra regulado en el artículo 139, inciso 2 del citado artículo, en el cual establece que ninguna autoridad puede abocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional inferior en el ejercicio de sus funciones, ni tampoco puede dejar sin efecto las resoluciones. Ahora sí se me escucha, disculpen. Sí, Sí, doctora. Sí, doctora. Ah, sí. Sí, doctora. Eh, bueno, las sentencias eh, respecto a sobre obligaciones en el caso de dar, por ejemplo, como se desprende la misma materialidad, eh, literalidad, perdón, de lo que es esta expresión, esta sentencia supone lo que es la obligación de dar, ¿no? Nosotros sabemos, que, como les habíamos mencionado, hay obligaciones de dar, de hacer y de no hacer. Eh, de estas mismas se desprende que, y estas sentencias suponen, por ejemplo, en este caso, el cumplimiento de sumas de dinero, por ejemplo. Por ejemplo, tengan adeudos laborales, como el pago de una liquidación, de también del lado también debemos tener en cuenta que también es posible que haya estado eh, pendiente el cumplimiento de una obligación de determinada de dar eh, o de entregar de dar sí determinados bienes como es el marco del cumplimiento derivado de un contrato de trabajo o convenio colectivo no por ejemplo de acuerdo a lo que regula el artículo también 716 del Código procesal civil la ejecución en caso por ejemplo de la suma líquida eh, cuando se trata de un título ejecutivo que condena eh, al pago de una determinada cantidad líquida hubiese una liquidación aprobada se considera la solicitud de parte eh, de determinadas medidas de ejecución con arreglo a las medidas cautelares para futura ejecución forzada asimismo, el artículo 63 de esta nueva ley procesal de trabajo precisa en este caso que específicamente los derechos accesorios a los que se ejecutan, como en el caso de remuneraciones de vengadas, por ejemplo los intereses, se liquidan por la parte vencedora, la cual puede solicitar el auxilio de un perito contable adscrito al juzgado a recurrir eh, quizás a los programas informáticos de cálculos de intereses que implementa también el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. La liquidación que van a ser presentadas, por ejemplo, es puesta en conocimiento del obligado por el término de cinco días, ¿ya? Hábiles siguientes a su notificación. Y en caso de presentar una liquidación alternativa, ¿ya? Respecto a cuando hablamos de las ejecución de obligaciones de hacer o no hacer, en este, eh, por ejemplo, en este punto tenemos un claro eh, en el puesto de trabajo que desempeñando, eh, la inclusión del trabajador en planillas, eh, la entrega de uniforme, por ejemplidad, entre otros. Ya en los casos, por ejemplo, en estos casos, eh, de estas obligaciones de no hacer, eh, si van creciendo por un 30%, ya que el obligado cumpla eh, hasta que el obligado cumpla con el mandato. Y si persiste por el incumplimiento de tanto la obligación de hacer o de no hacer, procede a denunciarlo penalmente por el delito de desobediencia o resistencia a la autoridad. Es decir, no es que tú no le quieras caso, hacer caso al juez, él te va a dar una obligación tanto de hacer o de no hacer. No quieres, allá, un momento, te voy a interponer multas. No cumples igual, te voy a denunciar penalmente por desobediencia o resistencia a la autoridad. Esto eh, se articula conforme a lo que establece el artículo 1042 eh, de esta ley, procesal en la cual el empleador quizás que no cumple con el mandato de reposición dentro de las 24 horas de notificado será requerido judicialmente bajo apercibimiento de multa cuyo monto se incrementará sucesivamente hasta el 30%, monto original de la multa que a cada nuevo requerimiento judicial hasta la cabal ejecución del mandato. También con respecto a los laudos arbitrales que habíamos señalado, eh, ustedes ya saben que esto se aplica también lo que establece es el artículo 1071, que regula lo que es la norma de arbitraje y la ejecución. El auditor arbitral, eh, cuando no hay un acuerdo de las partes, quizás tendrá que seguir el proceso de ejecución que establece esta nueva ley procesal de trabajo. Esto es la, consecu la consecución de actos que inician con la demanda de ejecución del auditor arbitral, acompañada con el título ejecutivo original o copia certificada del auditor. En este proceso caben lo que son también rectificaciones, interpretaciones, integraciones, exclusiones, o de ser el caso también las actuaciones de ejecución que hayan eh, efectuado el tribunal arbitral. El proceso de ejecución en realidad dentro de lo que es esta nueva ley procesal de trabajo eh, y también con lo que regula el código procesal civil procederá a la ejecución de la obligación que se encuentra contenida en un título, en ese título ejecutivo, pero esa tiene que tener ciertas características, debe ser cierta, debe ser exigible y debe ser expresa, es decir, tiene que tener estas tres características. El título ejecutivo tiene que ser cierto, expreso y exigible. Cuando la obligación, por ejemplo, es de dar suma de dinero, debe ser además líquida o liquidable mediante una operación aritmética. Si no está establecida así en el título, no se va a poder cumplir esta ejecución. Ya ahora, dentro también de lo que nosotros hablamos eh, de esta eh, ejecución, hablamos de lo que es la conciliación administrativa, que es la quinta disposición complementaria que regula esta nueva ley procesal de trabajo. Esta conciliación administrativa, ¿qué nos dice? Es facultativa ya para el trabajador, es obligatoria, o sea, la asistencia es obligatoria una vez producida la citación pero no es un requisito para demandar. Tenemos en cuenta, para el empleador, en el caso del empleador, eh, tiene una entidad a cargo que es el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, quien debe proporcionar todos los medios técnicos y profesionales para hacer factible lo que es la conciliación y el rol del Estado, que es el que fomenta mecanismos alternativos de solución de conflictos a través del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y el Ministerio de Justicia, implementando también lo necesario para la promoción de la conciliación extrajudicial administrativa y el arbitraje. Mira. Sus audios, por favor. Dentro de esta conciliación, sus audios, por favor. Las normativas es que se encuentran regulada en el derecho legislativo 910. Yo, Para la redundancia, una solución de conflictos de manera alternativa es un mecanismo al funcionario de la administración pública, denominado eh, concierto y el trabajador, teniendo como finalidad la de ayudar a resolver estas controversias que surjan de esta relación laboral. En todos sus aspectos, así lograr que arriben a una solución justa y beneficiosa para ambos, de acuerdo a lo que regula el artículo 69 del Decreto Supremo 020-2001. El trabajador, el extrabajador, los eh, jóvenes o personas con capacidad para el trabajo, la organización sindical, el empleador, el trabajador y el empleador de forma conjunta. A ver, ¿quién estaba levantando la mano? ¿Quién está levantando su manito, por favor? ¿Me ayuda? Acá está. Buenas noches. Quien va a ser denominado el conciliador. Muchas gracias, doctora. Dime, Guillermo. Sí, profesora, ¿me escuchas. Gracias. Sí, sí, Guillermo. Teniente, este, usted estaba mencionando con respecto cuando se ejecuta el título ejecutivo, ¿no? Y, y que si no no hacía caso omiso, okay. eh, el juez lo iba a multar con el 30%, o ¿no? sí, y, y, y si mm -hmm. seguir en esa omisión, este, mm -hmm. el juez lo va a denunciar finalmente. ¿no? Ese, en este caso, cuando el, el empleador es el Estado... ¿Sucede la misma figura, profesora? Sí. Claro que sí. Sí. sí. sí. Eh, lo que pasa, a ver, pero lo que pasa es que tengamos en cuenta de que el Estado seleccionera pues, el pago de lo que son las multas. Porque en el Estado tú no le vas a poner pues tú eres el Estado, no le vas a poner una multa al Estado. no. Okay. Pero sí se toman las medidas necesarias. Ahora, tengamos en cuenta que, por ejemplo, en el caso del Estado, eh, quien se ve o quien se le va a denunciar en realidad... Estamos hablando de, de, de una procuraduría al procurador, ¿no? Por nuestro caso mismo, o aquí quien venda Directa. Claro, podría nuevamente solicitar un cálculo respecto a los intereses que ellos se hayan generado por el tema del amor entre todos. Ya gracias, profesor, muy amable. Violeta. Eh, doctor, bueno, noche. hasta de, de la responsabilidad penal, eh, por ejemplo, si es una empresa. de eh, ¿Quién eh, se perdón, resistencia a la, a, a la por autoridad? Eso, y Resistencia a la por eso, por eso, en eso. autoridad. Exacto. Ya, lo que pasa es que eso va a depender eh, mucho de del área legal eh, el presidente del Poder Judicial o la presidenta de las juntas fiscales en el caso del Ministerio Público. Eso va a depender mucho de cuál es el organigrama y cómo también se cree quién es quién asum quién asumir Gracias, doctora. A ver, continuemos. Ya, dentro de esta conciliación administrativa también que habíamos uno Y ahora sí. Eh, dentro de esta conciliación administrativa también se va a tocar temas que son materia eh, de conciliación, eh, esta conciliación administrativa de acuerdo a lo que regula el artículo 72 del reglamento de la Ley General de Inspección de Trabajo y Defensa del Trabajador. Se hablan temas de derecho laboral del régimen laboral en la actividad privada y otros regímenes especiales ya de la actividad privada. En y por indicación de posición complementaria habla también sobre el estado de los de general trabajo de de 30 emplazo contados desde la primera situación a, a, a, a la a la ya también se habla sobre los supuestos que inasistan que generan la conclusión de la conciliación administrativa es inasistencia de una de las partes a dos sesiones o inasistencia de, de ambas partes a una sesión salvo que haya justificación no las actas de conciliación este documento que expresa el acuerdo total o parcial que llegan las partes a la conciliación y debe contener una obligación como habíamos establecido cierta expresa y exigible el mérito del acta de conciliación es el acta de conciliación constituye un título ejecutivo y tiene mérito de instrumento público. Ya. Ahora, respecto a lo que es el trámite de ejecución de títulos ejecutivos, primero hablemos de lo que es el trámite de la ejecución de las resoluciones judiciales firmes y actas de conciliación judicial. Estas son ejecutadas exclusivamente ante el juez que conoció la demanda y dentro del mismo expediente. ¿Ya? Eh, con respecto a lo que son resoluciones judiciales firmes, no presupone al inicio un nuevo proceso y las actas de conciliación judicial, si la demanda se hubiese iniciado ante la sala laboral, es competente el juez especializado de trabajo de turno. ¿ya? En el caso de lo que es la ejecución de otros títulos ejecutivos, se debe iniciar un proceso de ejecución, es decir, en el caso de lo, que es, de lo que hemos señalado, resoluciones judiciales firmes, que quiere decir que ya vienen uno, de un proceso judicial, y las actas de conciliación judicial no requieren del inicio de un nuevo proceso, mientras que aquellos otros títulos ejecutivos sí se debe iniciar un proceso de ejecución. Es decir, se va a poner una demanda de ejecución, de título ejecutivo. Como por ejemplo los laudos arbitrales, las resoluciones de la autoridad administrativa de trabajo, el documento privado que contenga una transacción extrajudicial, el acta de conciliación extrajudicial privada o administrativa y la liquidación de cobranza de aportes previsionales del sistema privado de pensiones. Ahora, ¿cuál es la competencia para ejecución de esas resoluciones judiciales firmes y actas? Dime Alex doctora pero todos esos este, esos requisitos están en el artículo 688 del código procesal civil practicamos supletoriamente lo que se establece el código procesal civil en, en respecto a lo que es medidas cautelares así como también de eh, trámite de ejecución de títulos ejecutivos. Correcto, sí, ya. Ok, disculpen. Muchos <risa> de <risa> Nueva Nueva cosas procesos como habíamos señalado procesos Nueva Nueva Nueva Nueva Nueva Nueva Nueva Nueva cuando se trata de cobranza de aportes provisionales del sistema privado de pensiones retenidos por el empleador con prescindencia de la cuantía, el juez de paz letrado laboral mediante resolución administrativa que se dio. Los procesos son conocidos por los jueces de paz letrado ordinarios. ¿ya? A nivel nacional son los jueces de paz letrado laboral y en Lima por los jueces de paz letrado ordinarios. Ahora, ¿cuáles son las etapas del proceso de ejecución? El artículo 6.8.8 y siguientes del Código Procesal Civil establece que se presenta la demanda a la cual debe adjuntarse el título ejecutivo. Es decir, tú tienes que presentar tu demanda y debes adjuntar tu título ejecutivo, ya sea tu conciliación extrajudicial, tu laudo arbitral, tu resolución administrativa de de del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, cualquiera pero debes apuntar tu título ejecutivo. El juez verifica que la demanda y el título ejecutivo cumplan los requisitos necesarios, que son los mismos requisitos que establece para la demanda. ¿ya? El juez admite la demanda y expide lo que es el mandato ejecutivo. ¿ya? El mandato ejecutivo va a disponer lo que es el cumplimiento de esta obligación contenida en lo que es el título ejecutivo bajo apercibimiento de iniciarse la ejecución forzada y luego se va a notificar al ejecutado ya en el plazo de cinco días, otorgándole perdón un plazo de cinco días desde que es notificado para presentar una contradicción de ser el caso y que adjunte todos los medios probatorios que considere pertinentes y proponer lo que son excepciones y defensas previas que también lo regula el Código Procesal Civil. El ejecutado, si es que no formula contradicción, el juez expedirá el auto sin más trámite, ordenando llevar a cabo lo que es la ejecución. Si presenta una contradicción o presenta excepciones procesales o defensas previas, el proceso continúa pasa, eh, pasando los plazos que establece el artículo eh, 688 del Código Procesal Civil, que es el ejecutado va a presentar una contradicción o excepciones procesales o defensas previas, el juez concede traslado al ejecutante y le otorga un plazo de 30 desde la notificación para que absuelva proponiendo los medios probatorios pertinentes. El juez también va a señalar con las reglas de un auto, incluso si el el el, acto que, el auto perdón, que va a resolver lo que es esta contradicción, pues, el juez... Y auto que resuelve la contradicción procede lo que es la apelación en el plazo de tres días desde el día siguiente que se produjo la notificación y la apelación puede otorgarse con efecto suspensivo o diferido. Y solamente se tragará con efecto suspensivo la apelación del auto que resuelve la contradicción, poniendo fin al proceso único de ejecución. Trámite de la apelación del auto que resuelve esta contradicción es la apelación con efecto suspensivo y se aplica el trámite previsto en el artículo 376 del Código Procesal Civil. ¿ya? Estos son para los efectos de la apelación contra el auto que resuelve la contradicción. Ahora. Eh, se concede, por ejemplo, la apelación con efecto suspensivo, el secretario al juzgado enviará el expediente al superior en un plazo de cinco días de concedida la apelación o la adhesión. Nosotros sabemos que en realidad no va a pasar en cinco días, no va a pasar en más, pero bueno, ese es el plazo. El superior va a comunicar a las partes que los autos estén expedidos para ser resueltos y va a señalar día y hora para la vista de la causa en un plazo de cinco días de haber recibido el expediente. Muy pocas veces se cumple también ese plazo realizado lo que es la vista de la causa y se expide la resolución definitiva en un plazo so -sí, de cinco días siguientes a lo que es la vista de la causa y se va a notificar a las partes. ¿ya? Ahora, vamos a ver acá también lo que son los procesos de cobranza iniciados por las AFPs contra los empleadores respecto al pago de los aportes pensionarios de su... ...establece una normativa aplicable esta normativa aplicable es la ejecución de los eh, adeudos contenidos en liquidación para cobranza eh, que efectúa de acuerdo a lo que es este proceso de ejecución de la nueva ley procesal de trabajo. Aquí eh, el juez competente. Eh, cualquiera sea la cuantía de la pretensión, sea el juez de paz letrado, el domicilio del demandado y sea este un particular o una entidad del Estado. Nosotros habíamos señalado que en los procesos, cuando se habla de aportes pensionarios, lo va a hacer el juez de paz letrado. Ya requisitos de la demanda: debe haber la liquidación para cobranza, copia simple del poder del representado o apoderado de la FP. Eh, no constituye requisito de admisibilidad de la demanda a la realización previa del procedimiento administrativo a que se refiere el artículo 37 eh, y el juez que exige en lo que es la presentación de los anexos o medios probatorios no previstos en el presente artículo incurre en irresponsabilidad funcional. Ahora sí. Ya. ya. Este artículo 38 también establece causales de contradicción. Estas causales de contradicción contra esta ley del sistema privado de pensiones debe estar eh, primero debe estar cancelada la deuda, prueba copia de la planilla de pagos, de debidamente cancelada. La nulidad formal o facedad de la liquidación para cobranza, inexistencia del vínculo laboral contra el afiliado durante los meses en que se habían devengado los aportes en materia de cobranza, prueba: puedes presentar copia de los libros de planillas y las excepciones y defensas previas. Únicamente prueba documental. En la contradicción única cuando se interponga por causal de nulidad formal o falsedad de la liquidación por cobranza. Y cuando se proponga la excepción de representación defectuosa o insuficiencia del demandado o del ya Ahora de la contradicción se funda en las causales distintas eh, que hemos señalado ya anteriormente y no se acompaña a la prueba documental que corresponde. Ahora, sanción en caso de declaración liminar de improcedencia en la contradicción, si se impone en caso de ello que se declare improcedencia a la persona que presentó la contradicción, si esta se declara la improcedencia porque, cum porque no cumple con las causales antecedentes en este caso de los procesos de cobranza iniciados por las AFP contra los empleadores respecto a lo que es el pago de los aportes, a la demanda de ejecución ante el juez de paz letrado del domicilio. El juez notifica lo que es la demanda al ejecutado. El ejecutado presenta contradicción de ser el de la contradicción al ejecutante, otorgándole la facultad de absorber y el juez resolverá mediante una sentencia, incluso si el ejecutante no absolvió el traslado. Dentro del plazo de cinco días de ninguna cuenta que el proceso en el caso del cobro de estos aportes de previsionales es el único proceso el, cual... el único proceso en el cual se emite es el de el... Si lo requiere la ley especial que lo hace, si se formula apelación contra el juez que emitió la sentencia, el juzgado lo enviará al superior, el juez especializado expedirá sentencia dentro el plazo de 10 días que recibió el expediente y no se admite el informe oral en estos casos y no cabe recurso alguno contra la sentencia de segunda instancia. Es decir, este proceso culmina en segunda instancia, ya no cabe otro recurso más contra él. Ahora, este artículo 38 respecto a la ley del sistema privado de pensiones con respecto a lo que es la contracautela, en los procesos de cobranza de aportes del sistema privado de administración de fondos de pensiones, las AFP se encuentran exceptuadas de la obligación de ofrecer y presentar contracautela, contra ¿ya? Y en... Respecto a lo que es la acumulación subjetiva, facultativamente procede la acumulación subjetiva de pretensiones a través de la cual una o varias afp pueden plantear en un solo proceso pretensiones de cobranza de aportes previsionales contra un mismo empleador por uno o varios afiliados y solamente es aplicable en los procesos de ejecución seguidos por las AFPs. La acumulación de procesos facultativa también procede la acumulación eh, de procesos seguidos por una o o varias AFPs contra un mismo empleador y la acumulación podrá solicitar. La... La... regula el artículo 67 de la ley de, de arbitraje y en el caso de que la parte obligada no cumpla con lo ordenado por el laudo en la forma y en los plazos establecidos dentro de los 15 días de notificado el laudo o con las rectificaciones, interpretaciones, integraciones o exclusiones del laudo cuando corresponde. Ahora, este laudo arbitral que regula el artículo 67 de la ley de arbitraje eh, establece que cuenta, este tribunal arbitral cuenta con facultad para ejecutar los laudos arbitrales y sus decisiones. La ejecución debe ser solicitada por la parte interesada, eh, requiere de medie acuerdo entre las partes y se encuentre previsto dentro del reglamento de arbitraje aplicable, y con excepción de que el tribunal arbitral eh, considere necesario o conveniente requerir la asistencia la fuerza pública entregará a la parte interesada de ejecución ¿no? y cesará en sus funciones sin incurrir en responsabilidad. En este caso. la ejecución respecto también a la, de la parte interesada solicita ya el apoyo. Del ejecutivo del agua marcial y debe presentar el agua con interpretaciones, integraciones exclusiones y como la autoridad judicial tiene un mandato de ejecución y otorga a la parte ejecutiva un plazo días bajo el Ahora, la suspensión que dispone un título ejecutivo, ¿no? ¿Quién está facultado? El juez, mediante una resolución debidamente fundamentada en.